Imágenes y dibujos para reflexionar sobre los léxicos de la violencia y la manera en la que se ve representada en la fotografía. Es Cucurrucu, la exposición de Cristina de Midel que se ha inaugurado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. A nuestro alrededor directo, el más cercano, tenemos unas 1.500, 1.800 fotos que vienen de un archivo eh, de un periódico de sucesos de los años 70, 80 en México que se llama el periódico Alerta y son fotos de... ...pues eso, de sucesos, de crímenes de México en la época... ...y si nos vamos aún un poquito más lejos... ...tenemos unos dibujos que, que, bueno, que dialogan con estas imágenes... ...y que componen la exposición Cucurrucucú... ...que se inaugura hoy aquí en la Sala Renaud... ...de la Facultad de Bellas Artes. Precisamente de Del estudió en esta facultad... ...el lugar al que ha regresado con la emoción a flor de piel. Es muy emocionante y te, te vienen un montón de recuerdos... ...porque bueno, claro muchas cosas en esta exposición empezaron aquí, ¿no? Dentro de que ha cambiado el espacio, que ha cambiado, o sea, estoy volviendo, pero a un sitio muy diferente, eh, que es el mismo, pero que, que no, no parece el mismo en cierto modo, eh, pues hay muchas cosas, incluso las rancheras. Eh, yo empecé a escuchar sobre todo rancheras con mis compañeros de Bellas Artes, porque hacíamos las fiestas y las guitarras y no sé qué, y siempre que hay alguna ranchera, ¿no? Entonces, es, hay muchas capas que, que lo hacen que sea muy especial para mí, aquí, desde luego, aparte el reconocimiento de que en el sitio donde te enseñaron pues quieran ver el resultado. La facultad en la que se formó le premió el pasado mes de diciembre con la medalla de San Carlos, que pone en valor la aportación de personas e instituciones en el ámbito del arte y la cultura. La sensación esa de que tú cuando estás, en estas, en, cuando estás estudiando estás probando ver si, si lo que haces está bien, si tiene sentido, si es válido, si no. Entonces que tantos años después te digan, sí, lo que has hecho está bien y está válido, pues es un, es un orgullo, la verdad, estoy muy feliz. Al son de rancheras, Cucurucucur se puede visitar en la sala Josep Renaud de la Facultad de Bellas Artes de la UPV hasta el próximo 5 de junio.